Hoy voy a hablar de la aplicación del tiempo de iOS 15, las nuevas novedades, como pueden ver tengo muchas aplicaciones pero nos vamos a centrar en la que trae nuestro teléfono iPhone, podemos ver la nueva novedad que trae en iOS 15, vamos a hacer que nos notifique cuando esté a punto de llover, vamos a seguir hacia abajo viendo las novedades pero en el apartado que le voy a mostrar en esas tres líneas es que vamos a hacer clic para poder ver eh, la función entonces vamos a hacer en esos tres puntitos que están arriba y ahí cuando le demos nos va a aparecer la opción de notificar fahrenheit celsius reportar eh, error vamos a darle a mi localización. También podemos poner otras localizaciones que tengamos predeterminada. Es cuanto a este video. Espero haberle ayudado. Muchísimas gracias.